No olvides etiquetarnos en Instagram cada vez que nos escuchas. Estamos atentos a tu mención. Encuéntranos como Digital FM Chile. En Osorno, solo lo mejor. Radio Digital FM, 105.1. En Radio Digital FM, 7 de la tarde, con 57 minutos.